Como débil, fue calificado el servicio de comida destinado a los atletas que participan en las competencias de los Juegos Nacionales 2018, los cuales no reciben los alimentos a horas adecuadas. A Para actividades siempre hay muchas debilidades en las cuales eh, son, son parte de, de la organización donde esas debilidades pueden seguir mejorando. Por ejemplo, tenemos los dos comedores. Donde solamente está un solo habilitado y por eso algunos de los equipos llegan tarde a los diferentes eh, disciplinas recordamos que el desarrollo de esta competencia ha presentado precariedades al carecer hasta de las infraestructuras requeridas para llevar a cabo las competencias Joan Corbero, ntn su noticiero regional